El amigo televidente de Tailandia, que no nos olvidemos de patos robado, vamos a comer y amaneciendo oh, y, y feliz amaneciendo cumbe, y Felipe cumbe, cumbe, cumbe de sí, Villalona, sí, que fueron tres merengones navideños de ay, que, sí. que se hicieron por aquí por esta. Sí. De, de, Pato robado. Dentro de esa dentro de esa lista también figura volveré de sí. Rubí ah, Pérez. Sí. fue un merengue Toda la, sí, la Navidad, sí, la mató. todo el mundo se puso loco con eso y bebimos como, como enanos oyendo eso. Y el gran combo, la cabeza de lechón, sí, <risa> eso fue de ¿sí? Pero, pero, pero Me fui aquí, bien. Sí, aquí en República Dominicana, sí. la princesa dorada acaba de llegar. Señor, saludo sí. para ti, sí, saluda a Carolina. Sí. Buenos días a todo el equipo. Hola. Sí, eh, ya estamos entonces en Navidad. Ahí los escucho. Sí, ¿Sí? Oh, wow. Carolina, ¿cuál, ¿cuál tú crees que tuvo mayor impacto en, en, en la Navidad en República Dominicana y ya cuando estaban aquí? El conjunto Kike, la Gran Manzana, o Mil y Jocelyn y los vecinos. y los vecinos Bueno, pero es que es que es que es que Mili con Mira, es que Mili Navidad, con, que Mira, su momento, es que Mili su con volvió Juanita eh, mató, para, ¿verdad? Fue, fue un himno. Eso fue un himno. ¿Mató? Sí, mató, yo creo que sí. Yo creo que de, de, de lo, del grupo, pero que también... Es que con también. La está ahí, es. el, el, la disputa está ahí entre, entre esos dos grupos. Porque la, la, la verdad que Emilia y Quesada convolvió a Juanita... Yo me ¿Eh? quedo con todos y o sea, lo pongo cada como uno. Que, como que abría la Navidad. ¿Eh? Como que identificaba y abría la Navidad eh, este merengue. Tú sabes cuál mató en, en eso, en el de viejo año. Ah, ¿qué te sí, pasa? Sí, en toda siempre, siempre la que casa que lo ponían a la de, 30, eh, el día 31. Sí, 31. Sí, porque Carolina que lo voy a decir que ya no lo llegó a poner. Pero ¿Qué claro. te pasa viejo año, claro, qué te pasa? Que ella claro. tiene tu maleta separada. Sí. Las cosas viejas como tú las borras <risa> bueno. un poquito triste ese merengue al final, ¿verdad? Era como, como una ¿Y ¿Cuáles son los reggaetones de Navidad entonces, eh, Carolina? Tú que eres la, entonces la, la representante de la juventud ¿Y por qué tú te tapas la cara en la cámara? Eh, Carolina, la ¿cuáles son los los reggaetones, los reggaetones navideños? Creo que secreto tiene uno, verdad, muchacho. Sí, secreto sí. tiene ¿Cómo, uno. ¿Cómo dice ese? Eh, no me acuerdo. <risa> Navidad sin ti se llama. Sí, la, sí, la, ¿cómo Navidad sin ti. Pero Navidad sin ti, general Aguito. General Aguito. Que fue un que fue un temazo de Navidad también. Dime. Sí, sí. Te voy a decir de general Aguito para que tú me digas un chiste tuyo. Ay, en esta Navidad. En esta Navidad. Esto es muy apenado la de secreto no es, no es la de General Larguito, o sea, es una que ellos escribieron. De, eh, si lo pero yo la policía la tiene por ahí, pudiera que dice me es que acuerdo. Es un, no un poco acuerdo, triste, esa no. o Navidad sin ti lo dice. Como no la tiene el flaco persona, por ahí, está feliz. No puede ser Navidad sin sinromo, Navidad sin cuarto, no, sí, De sí, secreto. Una persona. Ah. Sí. Pero, es lo que dice Carolina? No, es que es como con letras, no me la sé. Que no, no, no es como tarareando, o sea, con... Pero no hay mucho, entonces. No. Realmente, siempre como que se ha mantenido eh, las canciones clásicas eh, o tradicionales. Y la calle, la calle pide fuego, tiene fuego. O esa no es de Navidad. ¿Cómo dice esa La calle, ¿cómo es? ¿Cómo la calle tiene fuego... Fuego ¿Cómo? ¿Qué es esto? Oye, oye, venezolano se la sabe todo Pero ustedes que son Los lo, lo dos tineyes de aquí Carolina y Tuchan que no se sabe ninguna eh, No, no, no claro, Te han citado Tú has cantado bien bonita La de Mili Quesada que él dice en Venezuela, Simón, en Venezuela Simón Díaz Y sus gaitas navideñas Eran Era, era lo que marcaba la Navidad En Colombia estaba Emilio... Ah, Emilionito Oye, esa canción, ¿cuál es? Esa es la Navidad sin ti de Secreto. Navidad sin ti. No es pues tan tradicional. No, porque no hay música navideña. ¿eh? No, pena, Porque ustedes lo oyeron en un diciembre. En no, no, no, eso. ¿Sabes que eh, eh, es la En la época de andanzas, cuando tú ibas a las discotecas, por ejemplo, pero en diciembre, esas canciones eran las la, la predilectas. No, hombre. No, no, no qué eh, tú dices? Eh, en los tiempos no, de. Yrae, entra... yrae, dime, ¿qué tú dices? Como que... No, que tú vas a ir a la discoteca. En tiempos modernos. Eh, sí, sí. Es una canción como triste. Sí, de Navidad. Las letras es dedicada a una dama. Ah, pero de porque la carta secreta no es de Navidad. Ahora. No, no, ¿Y quién nombró que, Amado el, que, lo, que de eh, eh, abranco, el Selector de Navidad? Eso no, es, eso no es música navideña. Sí, eso sí, no es lo sí. sí, porque sí. es que eso es para otra generación. En, en cuanto a nuestra Navidad de, de, de, con Puerto Rico. Sí, claro. Rico, los es, chico, exactamente. La, la plena y la bomba. Correctamente. Que se convierten en Aguinaldo por letras. Y Muchos de los merengues que se hicieron aquí para la Navidad se hicieron mezclando el merengue con esos ritmos para, es. para, para tener una que sé yo una mejor sintonía con el asunto de la navidad eso que